Ya, ahí está. Hoy vamos a ver temas de diferencias de forma de Estado. Cuando hablamos de los temas de diferencia de... Eh, a ver. Son... Uy. vamos a ver lo que es el Estado Federal. En el Estado Federal, vamos a ver que divide o distribuye el poder político entre una autoridad central y autoridades en niveles regionales, que tienen considerables niveles de autonomía política, administrativa, presupuestaria y jurídica respecto de la unidad central. En estos estados, las autoridades regionales van a participar del poder del poder político central, actuando de una manera coordinada para establecer las leyes que serán aplicadas de manera transversal a todos los niveles regionales. Por ejemplo, aquellas referidas a las relaciones internacionales, los impuestos nacionales y las políticas públicas nacionales. En un estado federal hay una descentralización del poder, económico, del poder político, como ya lo acabamos de manifestar. Un gobierno central junto a los estados o regiones federadas con gobiernos regionales y una independencia del gobierno regional. Y un gobierno central encargado de las relaciones económicas y sociales. Eso es con lo que respecta estado federal. Un estado unitario o centralizado, en cambio, posee un único centro de poder político que se ejerce a través de distintos órganos dependientes del poder central y encargado de diferentes de diferentes funciones. La diferencia de los estados en los unitarios es que existe solo una constitución a nivel nacional de donde deriva la organización política y administrativa del Estado, la que puede ejercerse de manera centralizada como en el caso chileno que es una eh, descentrali descentralizada. Su mismo nombre lo dice, es la forma más común de la organización a la que nación. Luego del absolutismo que fue el que acabó con eh, que fue el que acabó por el ser reemplazado por la soberanía en los representantes elegidos por la sociedad el surgimiento de los estados federales también conocido como federaciones tiene mucho más que ver con la armonización Eh, disculpen, el surgimiento de los estados federales también conocido como federaciones tiene mucho más que ver con la armonización y con la coincidencia de intereses que en el caso de los estados unitarios habitualmente el origen de las federaciones radica en un conjunto de estados independientes reunidos para resolver problemas comunes o dotarse de una defensa mutua. Eva, por favor, ¿puedes dar lectura a la siguiente diapositiva? Sí, doctor. Da lectura, por favor, a la ¿A mí me ha dicho doctor? Da eh, lectura a la, a la diapositiva que, es, que está en pantalla. Ya, muy bien doctor. Sí doctor, muy bien. Acá dice Estados Confederados. La confederación es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos. Defensa, relaciones internacionales, cooperación económica, entre las más frecuentes. Su fundamento jurídico es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional. En sus orígenes, Estados Unidos o CISA fueron confederaciones y la actual Unión Europea tiene algunas características del mismo signo. Gracias. Como digo, siempre cuando hablamos de Estado confederado, hablamos siempre de Estados Unidos y ustedes se acuerdan de la guerra civil entre entre los confederados y los federados creo si no más recuerdo en esa guerra civil que hubo internamente en Estados Unidos republicanos y confederados ay efectivamente disculpe republicanos y, no fue una guerra que se enfrascaron entre ellos. qué hubiera pasado si hubiera no su, eh, eh, ¿qué, yo, qué hubiera pasado si hubieran tri, triunfado los los repu, republicanos ¿no? no existirían los estados confederados no y como nosotros vemos Estados Unidos cada, cada estado tiene su propio su propio gobierno tiene sus propias autoridades no y, y creo, y creo que Sería muy bueno de que es, es, esos estados confederados, tipo México también que lo tiene. Eh, ¿Usted cree que se podría aplicar supuestamente en el Perú? El modelo de los estados confederados, ¿usted cree que sería bueno... Aplicarlo en el Perú. ¿Qué me dicen? El modelo no calzaría mucho, profesor, no. Porque eh, la estructura social de Estados Unidos es muy diferente a la de Perú. La estructura social de Estados Unidos se basó en inmigraciones. Y en cada estado de, había diferentes... Este, poblaciones de diferentes de países europeos, ¿no? Uno se identificaba más con Inglaterra, otros con Francia, otros eran más escoceses. Y entonces, no, no, por eso que habían estados, porque cada uno tenía su propia política de acuerdo a su a su pasado, ¿no? Su pasado. Y cada claro que... en el es sí. muy diferente, ¿no? Es España y, y los indígenas, ¿no? Los, los oriundos del país, ¿no? No, nosotros no hemos tenido mucha mezcla europea. Claro. No, y, y prácticamente en los estados confederados, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que conservan? no Ellos conservan más su, su, su soberanía, ¿no? Y, y se mantienen independientemente. ¿no? Ahora, la, hasta aquí también la vinculación entre estos estados es por un producto de, de un pacto, ¿no? que es, un, es una norma de, de derecho internacional. ¿Se puede opinar, doctor? Sí, opinen, opinen. Bueno, en el Perú, en la historia, han habido, hasta en dos ocasiones, la posibilidad de convertirse en Estado federativo. Había una corriente de estas que no sea un estado unitario, sino de que, por ejemplo, cada región fuera un estado diferente. Eh, pero tenemos un eh, regionalismo fuerte y, y cuando se hizo el proceso de regionalización del Perú, nadie quería unirse con nadie, ¿no? Entonces, finalmente han quedado regiones igual que los departamentos antiguos. O sea, no se ha cambiado nada. La idea era que tengamos, por ejemplo, estados federativos... Uno o dos del sur, uno o dos del norte, uno o dos o tres del centro, algo así, pero eh, no, no se pudieron unificar. Entonces es un poco difícil este cambio. Preferimos ser un estado unitario y centralista, como hasta el momento. Y por ejemplo, hay algunas eh, eh, cuestiones positivas en un estado federado. Yo le hablo por ejemplo de Arequipa, somos bastantes de Arequipa en este grupo. Y aquí siempre se ha hablado, por ejemplo, de la República Independiente como, un, como una, eh, una broma, ¿no? Pero en realidad ha habido muchas ocasiones en que se ha querido eh, separar del Perú eh, como un Estado independiente porque tiene otro tipo de economía, otras costumbres, etc. Entonces, eh, y además se manejaría el recurso. Por ejemplo, y Carequipa, cada uno tiene su propia producción, pero todo va a Lima. Y Lima reparte al Perú. Eh, pero no, no en forma equitativa porque dice que por ejemplo lo que produce Arequipa no retorna para Arequipa sino tiene que dividirse en todo el Perú y fundamentalmente en regiones donde no tienen buena economía ¿cuánto retorna Arequipa? en promedio solamente el 20% de lo que produce entonces mucha gente dice pues mejor nos convertimos en estado federativo y cada quien gobierna para su bienestar Eso está. entonces ¿cómo quedaría por ejemplo Huancavelica eh, que es una zona muy pobre, ¿no? Eh, Abancaya, Purima, por ejemplo, que es otra zona pobre, aunque ahora tiene buena minería, pero es que hay, este, hay regiones que no tienen buenas condiciones para su desarrollo. Ok, bueno. Eh, son 11 y 23, creo que están cansados. Voy a, a tratar, nos quedamos en este punto, ya la... La canción se está subida a su plataforma y voy a, a pasar la asistencia. ¿ya? Sí, sí, sí, sí, sí. Aguilar Cárdenas. Aguilar Cárdenas. Aikipa Pawabash Presente, doctor. Ambrosio. Presente, doctor Arapa. Presente, profesor. Arteaga Chamorro. Ayón Cano. Presente. Blanco Muñoz. Doctor. Blanco bueno, Muñoz. Aguilar Cárdenas. Blanco Muñoz. Calderón Collado. Presente, doctor. Calderón Peche. Presente, profesor. Campodónico. Presente, doctor. Cansaya. Presente, doctor. Cans Cansaya. Presente, doctor. Cárdenas León. Presente, doctor. Carpio Sánchez. Presente, doctor. Castro Flores. Castro Flores. Cuno García. Cuno García. Centurión. Presente, doctor, buenas noches. Presente. Cerveño. ¿Sí, no? Condori Cacha. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Condori Chambi. Presente, doctor, buenas noches. Coronel. Presente, doctor, buenas noches. Corrales. Presente, doctor. Buenas noches. Cruzado, Luján. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cuba Escalante. No, sí, no. Díaz Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Díaz Durán. Presente, profesor. Díaz Ríos. Presente, doctor. Estofanero. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Fautino Díaz. Fautino Díaz. Doctor Cuba Escalante, no podía activar mi audio, por favor. Hernández. Profesor Faucino Díaz, presente. Flores Perca. González Zúñiga. González Zúñiga. Holguín, Holguín, Guayani, Wilcahuamán. Presente, doctor. Laupa. Presente, profesor, buenas noches. Loaiza. Presente, doctor. Loaiza Farfán. López Cari. Mamani. Presente, doctor. Martí Corena. Presente, doctor. Medina Caldúa. Presente, doctor. Medina Caldúa. Mejía Loaiza. Presente, profesor. Mejía Loaiza, presente. Mera Pinto. Presente, doctor. Buenas noches. Vamos a hablar de esto? Miranda Reina, Morovejo Flores, buenas noches, Alfredo, Alfredo le habla. Buenas noches. Ángel Benito. Presente, doctor, buenas noches. Miguel Ángel. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Morán Mendoza. Presente, doctor, buenas noches. Muñoz Cenice. Presente, doctor. Navarro Gón. Presente, doctor, Navarro Neira Sánchez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Obregón. Presente, doctor, buenas noches. Palomino Cruzado. Buenas noches. Paredes Arevalo. Presente, doctor. Buenas noches. Iay Chapoñán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Copaja. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Rodríguez. Ramírez Rodríguez. Profesor, de la compañera que le comuniqué que tuvo una emergencia. Ah, posible. ya, ok, ok, ok, gracias. Rodríguez Altamirano. Romero Ramos. Rodríguez Altamirano. Romero Romero Ramos Sacachipana Sacachipana Salazar Ponce ya, conforme, doctor, Buenas noches, doctor. profesor. Sacachipana. Ya conforme, Sacachipana. Gracias. Buenas noches. Presente, doctor Samos. Sánchez Portillo. Sánchez Portillo. Santos Cunia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sarmiento Chávez. Presente, profesor. Sedano David. Presente, doctor. Buenas noches. Serrano Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Taza Quispe. Tito, Tito Yañe. Presente, doctor. Tito Yañe. Tito Guiñape. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Valderrama. Doctor, Buenas noches. Presente. Valencia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Valerio. Valerio Miranda. Vega González. Velar de. Vega, presente. Ya, ok. Velar de Huertas. Presente, doctor. Velarde Huertas. Doctor Huertas. Vilcabana. Villanueva Robles. Profesor Vilcabana presente. Sí, doctor, buenas noches, Villanueva. Ya conforme. Vilcabana presente, profesor. Ya conforme, Vilcabana. Gracias, profesor. Yatá Cormeño. Yupanqui Pardo. Zúñiga Delgado. Presidente, doctor, buenas noches, Zúñiga Delgado. ¿Alguien que no le haya pasado lista? Doctor, eh, Rojas Arica, no, no me llamó. Sí, te llamé. Rojas, Rojas sí. Arica, ok. Otro que no le, que no he, he llamado. Un doctor. A ver, uno por uno, por favor. Hostia, Alguilar, doctor, no le escucho. Aguilar Faustino Cárdenas, doctor. Uno por uno, por favor. Aguilar Cárdenas, doctor. Ya. A Gracias, ver, ¿quién Faustino. más? Faustino Díaz, doctor. Faustino Díaz. Faustino Díaz, ¿ya? ¿Quién más? Adelante, doctor. Ya, conforme. ¿Y más? Y eso es todo, creo, ¿no? González Zúñiga. Guayani Eleazar. Guayani Díaz. No está. López Cari tampoco. Miranda Reina tampoco. López Cari, doctor. ¿Cómo? López Cari. Sí, sí me copió, ¿no? Bueno, señores, acabó la clase. Muy buenas noches. Que tengan un buen fin de semana y a prepararse para el próximo viernes el grupo que le toca la exposición. Muy bien, doctor. Bueno, Gracias. Hasta luego. Voy a hacer mucho. Gracias Hasta la próxima. Noches, hasta noches, doctor. Gracias. Doctor, ¿el foro cuándo no, se entrega no. el en ¿Cuándo se ¿El foro cuándo se entrega, doctor? El foro, recién voy a colgar el, el, el foro. Ah, ya, yeah. perfecto, doctor. ya me había asustado. Gracias, buenas noches. ¿Cuándo se va a estar, bien. doctor? Disculpe, ¿de qué día, no, qué día? No, no. Sí, alguien, pues, va pues, re, va a tener que revisar su, su plataforma, señores, o, o comunicarse con su delegado. Ok, doctor. Ya, doctor. No, doctor, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias mucho, doctor. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Que Dios los cuide Bu mucho. Buenas noches, de igual manera. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.